Que se hicieron en este popular sector San Martín Vamos a ver señor director las imágenes Ya hay personas que están detenidas para fines de investigación Sobre señores dos días, eso parece una lluvia de meteoritos Ahí vemos las imágenes de la policía, la DICAN Y todos los organismos de la policía nacional Eso es en el populoso sector San Martín En la ciudad de San Francisco de Macorís Provincia Duarte. Me gustaría, señor director, unas imágenes que nos enviaron eh, eh, eh, de un video aficionado que están oscuras, están oscuras, pero se escuchan los disparos, las descargas de, de armas de fuego. Si me lo puede colocar, señor director, y también de las personas que han sido ya detenidas en este operativo que usted está viendo. Eso fue en el día de hoy, temprano. ¿Eh? Ok, me dice el director. Eh, que no lo tiene, pero vamos a ver, si sí. hay incluso uno, un vehículo, eso fue ayer, unas imágenes de un vehículo que fue tiroteado, ¿eh? y vamos a ver si, si encuentro, ah, ok, eh, al final, señor director, eh, hay unas persona, mira, ahí estamos viendo este vehículo, eso fue anoche, antes de anoche, porque recuerden que dos días, ahí vemos el vehículo eh, con varios impactos eh, de bala, el vehículo Toyota Canry, ahí está la placa y todo, señores. Eh, eh, eh, zona de guerra, zona de guerra, sector San Martín. Vamos a ver entonces eh, las personas que han sido detenidas, señor director, por este hecho, en el día de hoy, la mañana de hoy, eh, qué bueno que la policía, y ahí felicito al general Cenas Rojas, eh, por la efectividad de inmediatamente investigar y apreciar las personas que supuestamente están involucradas en este tiroteo. Vamos a ver, señor director, si tenemos esas imágenes de los jóvenes que están ya detenidos para ser procesados. Ahí está. ¿Eh? No, la situación no se oye hoy conmigo. la que tengo conmigo La situación mía no estaba en este problema ni nada de eso. Tengo un quemado Cuando estaba en el este quemado llamé a uno para bajar para abajo. Yo iba bajando y me bajé en mi casa. ¿Tiene que ver con la balacera, Rick? No, yo estaba en mi casa. Yo me hablé con él también anoche. Me llamó por cámara y yo. ¿Quién? ¿Quién? No, por me ¿Por qué te acabo yo acusando? Le llamé a usar el mismo y trae el teléfono también. ¿Cómo fue, Riqui? ¿Cómo fue? De cómo me tienen, vean, un hombre inválido, no me entienden, vean, vean. Pero ¿cuál es la situación? ¿Y qué tienes tú que decirme No sé qué decir contra esto. Ahí sabrán ellos que tienen contra mí, ellos hoy en día reto, a mí me dicen algo y nunca han hecho nada. Y la presión mismo me ha caído contra mí. Pero tranquilo, que yo tengo que probar muchas cosas. Vamos a ver qué va a pasar de aquí. ¿Qué tú entiendes entonces qué es lo que está sucediendo? No sé lo que yo ellos tienen conmigo y vamos a ver lo que va a pasar de aquí para allá. Bueno. A ver, el sobrino mío le está ahí el teléfono a la fuerza que nada y me como un perro de una vez. Ahí escuchamos uno de los detenidos eh, sospechosos de participar en este tiroteo. Hay varios detenidos. Vamos a escuchar las demás declaraciones. Ya están detenidos, trabajo efectivo eh, del general Cenas Rojas y la policía de la Dirección Nordeste de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Vamos a escuchar. En mi casa? Yo no sé ¿Ya pasó? Eh, Miguel, vamos a cerrar este En mi casa dormiendo Y me iba, mi, iba para sos. mi trabajo Y me posaron, ni me preguntaron Ni nada, que es lo que pasa Nada, me llevaron de mi casa Y yo me iba a levantar a trabajar Yo no sé qué día fue lo que pasó ¿Cómo es el nombre tuyo? Julio César Castro García. Bueno eh, una situación difícil, ojalá que los moradores del sector popular de San Francisco de Macorís, del sector San Martín, pero la parte baja ya que colinda con el otro sector que es Rabo Echivo, lo divide una la famosa Cañada. Eh, es lamentable que la juventud eh, siga tratando de buscar un bienestar económico en este tipo de negocios ilícitos, el bajo mundo del narcotráfico. Yo espero que sean los que tienen que ha haber sido apresados por la policía y que estos jóvenes entiendan de que la vida no se puede llevar así. Eh, gracias a Dios hasta, hasta ahora no se han reportado ninguno, ningún muerto. Eh, sí me dicen que hay algunas personas heridas. Hay que ver eh, eh, las investigaciones hasta dónde terminen por parte de la policía. Ojalá que, bueno, el general Cena Rojas no ha muy dado declaraciones. Eh, pero Omar si está viendo nuestro espacio ojalá que nos llame y nos diga eh, si, cuántas personas han sido procesadas, no sé si tenemos más imágenes señor director de este caso sí, vamos a escuchar señor director estamos haciendo la entrega aquí al comandante de joven Patterson Mendoza, el cual la, el de andaba buscando por robo de motocicleta donde sí tienen algunos videos eh, el joven dice que no es él, por lo cual él se presentó eh, a mi casa, ya que le, le andaban buscando. Hoy lo presentamos aquí ante la comandancia para fines de investigaciones, lo cual eh, el joven está bien, íntegramente físico, no tiene ningún golpe, no tiene ninguna situación, como tú puedes ver. Eh, este, este, ese joven que ha sido acusado y, he, y ha tenido algunas situaciones, pero esperando que la justicia eh, actúe de la forma correspondiente y decirle al joven aquí que nada, que está en buenas manos, que su, que su integridad física y todo será respetada y que todo va a salir bien. ¿Cuál es el nombre tuyo? Jópez Obrador Menoso pues ¿qué es que te acusan? Pero, Yo no sé, simplemente me están metiendo un video ahí. Yo tenía tres meses atrás que me soltaron, que también tenía un video y los muchachos lo agarraron hace una semana y pico que lo agarraron. y que, que hizo ese baño que salió un video con una pasola. Te decían tres meses atrás que era yo ahora, simplemente hago otro video. Pero lo traigan aquí la gente. ¿Tú Pero yo iba a la como son que yo Exacto. no guste no nada. ¿Y dónde tú no, tranquilo, no hay... te no viste ahí, vaya. <ríe> a mí yo voy a estar ahí, porque la cosa ya la... No, miren, este joven no tiene nada que ver con el tiroteo, pero pasamos la noticia porque se acaba de entregar en el día de hoy este joven acusado de supuestamente eh, robo. Vamos a esperar señores, Qué lamentable ver esta juventud. Eh, ayer en el discurso, no, en el encuentro que hizo el presidente con varios sectores hablaba muchas cosas positivas pero una cosa es lo que se hable, lo que se presente y otra es la realidad que se está viviendo en los diferentes sectores populares de la República Dominicana. Nosotros tenemos la esperanza, apenas este gobierno lleva 90 días, muchas cosas interesantes, e incluso podemos dar fe testimonio de las obras que se anunciaron en la provincia de Duarte, ayer los ratificó el presidente, más de 2 mil millones de pesos, entre ellos la reconstrucción o la terminación, mejor dicho, del Hospital Regional San Vicente de Paul, el tema de, de, de, de, de Bellas Artes, el tema de la circunvalación. Eh, y entre otras obras eh, no escuché y ojalá algunos de los eh, miembros o el senador, bueno el mismo senador eh, Franklin Romero ha estado conversando con nosotros sobre el tema de la, de la por lo menos la reparación de, del callejón San Francisco Controva eh, Lincho Matos quien es el cargado de comunicaciones eh, ha estado diciendo que Incluso la autopista Duarte va a ser intervenida, pero no escucho ni veo trabajando el tramo San Francisco de Macorís, a autopista Duarte, o mejor conocido como San Francisco de Macorís, cruce de Controva. Eso parece un callejón, pero un callejón, no cualquier callejón, un peligro latente. De hecho, lo hemos dicho aquí, lo repetimos, estamos preocupados con el COVID. Pero las estadísticas ya en este año han fallecido más personas en accidente eh, automovilístico que por el COVID. Y precisamente por el deterioro que están presentando nuestras eh, calles y autopistas. Estamos esperando eh, que sigan los trabajos de intervención de la autopista Duarte. el tramo precisamente con Trova a, a Villa Altagracia. La autopista Duarte es la carretera del terror. No hay señalización, muchos hoyos, eh, no hay iluminación. Bueno, aquí a cada rato presentamos accidentes en la autopista Duarte. Pero el tramo que le he dicho, también, eso es un solo hoyo, no se puede transitar. Ojalá que sigan los trabajos eh, del Ministerio eh, de Obras Públicas y Comunicaciones que dirige el ingeniero del IGNE. Y ahí está nuestro hermano y amigo Lincho Matos, quien es encargado de comunicaciones. Ojalá que esto se pueda comenzar y, y termine antes de diciembre, porque otro tema, en diciembre todavía no se sabe, el día primero, el día primero de ahora de diciembre, se termina el estado de emergencia y el llamado a toque de queda, entonces vamos a esperar, yo pensé que anoche el, le iban a hacer esa pregunta, si me hubiesen invitado, yo le hubiese hecho esa pregunta de primer orden, que qué va a pasar con el estado de emergencia y el toque de queda. Él habló un poquito, pero no dijo si se iba a continuar, sino que están evaluando. Así que vamos a ver qué va a decidir el Ejecutivo, señor Presidente de la República, Luis Abinader, sobre el estado de emergencia y el toque de queda. Que entendemos que va a continuar, que va a continuar. Porque algo que falló el Presidente en decir que tiene el COVID controlado, pero Dios mío. Creo que al presidente no le, no le dieron una punta en decirle, señor presidente, el COVID no lo ha controlado nadie en el mundo. Pero si, si, si, si, si, si naciones como eh, eh, a, a, Alemania, eh, si, si Estados Unidos, en Europa, no han podido controlar el COVID, ¿cómo? Que República Dominicana no tiene controlado? No. Yo, a diario aquí yo sé de gente que están ya positivos con el COVID personas que están falleciendo. Y, y, y, por ejemplo, ayer el director regional de salud pública, el doctor Luis eh, Rosario Socias, eh, eh, dio una información, señores, que a mí me atemorizó, en el sentido de que eh, salud pública, o sea, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana da una cifra de 116 personas fallecidas, tiene como tres meses, con esa cifra acumulada, sin embargo, el director provincial que es el que está en el día a día y tiene las cifras reales, dice que hay más de 164 personas fallecidas en la provincia de Duarte. Entonces, no sé qué control es que tienen del COVID. Si la, la, las cifras oficiales dicen una cosa y la, las cifras regionales o provinciales dicen otras. Muy delicado. Imagínense eso en la provincia de Duarte. Entonces, para mí, el reporte de salud pública tiene problemas. No está transparentado todas las eh, cifras. Miren, por ejemplo, cómo está Nueva York. Nueva York está en toque de queda a las 10 de la noche. Cero restaurantes, discotecas, bares, etcétera, etcétera. Entre otras medidas, como el uso obligatorio de las mascarillas. E, ojalá, eh, póngame el teléfono, si nosotros tenemos tiempo de recibir llamadas de Estados Unidos para ver cómo está el tema del COVID-19 en Nueva York. Porque el mejor termómetro son las personas porque el vecino, el primo, el tío, el hermano, que salen a las calles. Yo en las autoridades, hay que decir esas cifras porque son las cifras oficiales eh, del gobierno, pero para mí la percepción del pueblo es la que mide precisamente la situación del COVID en toda la República Dominicana y en este caso en la ciudad de Nueva York, donde tenemos tantas personas queridas y no queremos... Y estamos atemorizados de que un segundo brote surja porque sufrimos mucho con el primer brote de COVID-19. Perdimos muchas personas queridas, cercanas, tanto en Estados Unidos como aquí en la República Dominicana.